Marco Chirinaca o Kamawa cut anitas sampi guachist a un santiacha quehacsa Jesús de Machaca marcata Marco Chirinaca autoridad en sus camarás que concejar a cuya casa por tu anio ya quiera que guachamara que tost Jesús de Machaca marcato aporta anio ya urukipana? Nanaka Purta no apta, caisa municipio Jesús de Machaca, Nanaka, Unista en Taki, Hawilta en Yataki, Hilata, Culaca Nacaru, Akta, Akamar Casana, Bolivia, Takeniro, Hawilta en Yataki, Nanaka, caisa municipio Jesús de Machaca, Marca Corpa, Cona, Unista Apalo, Catoct Apalo, que es Marataca. Eh, Marataca, ¿no? 5.527 Ucamara Ucamara, aquí está con hay actividades Ucamara, uniste a lo que es Katorhtawi ¿no? A nuestro Achachila Nakal Katorhtanyataki, ¿no? nuestros Achachilas también con una Wakta y también con una terra eh, alumbramiento, ¿no? De nuestro Katorhtanyataki, Nuestro Intitata Katorhtanyataki Ucamara, aquí, Lord Abharaki, lo que es eh, Chaski y está, ya es que hilat y el ata nakawat kaisa ma taki uti lo que es inca inca taki ukatokena ukamara que lurta sirakini lo que es el unista sirakini lo que es danzas originarias comidas típicas con acá unista y kaisa marca corpa wali ukatokena ualías kiwa kuyaka delia con jamás aksatokina machakmara kato tani esta. Carrera del chasqui, ¿siempre se ha realizado cada año? Eh, hermana, tal vez eh, nosotros por, por primera vez en esta marca vamos a recibir lo que es el chasqui, ¿no? Eh, también estamos recibiendo por primera vez lo que es el sol, sol, solsticio Aymarán, ¿no? entonces como primera vez no queremos olvidar nuestras raíces, nosotros estamos revalorizando para seguir adelante, reconocer nuestro, nuestra cultura, nuestras tradiciones en, nuestra, en este Marca Corpa por eso por primera vez Marca Corpa está realizando esta actividad interesante en todo el municipio deben tener ustedes lugares sagrados, huacán y chacán acá en Gilatán Piracarú. ¿Qué es lo que marca de la marca de la que de marca de la la marca marca marca marca marca marca marca marca marca marca marca actos actos rituales con se con con carrera de chasquis no entonces o cuando cautañe Comarosa o tarakine no vale chasqui hasta con agua o cámara ni chasqui es agua ver canalizan cualquier uno entonces o caja participa chasquis más que todo que tiene que casa pues hay un ataque que se vaya que que Hay Machaca, hacha, irpiri Entonces, hay museo, ¿Hilata o Kuru y Kumaha autoridades que a Sí, sí, sí. autoridades machacas, <muchas> entonces candidatos que tienen autoridades machacas, no tienen autoridades machacas, no la Kamawa agua, el de machaca marcan los pactos iraquíes ni con jamás deja chasquen acostis. a autoridad de siripirina que Cauca, o que aníchan a capaz ut hará que cauca chacan pinza que toqueta ni a que machaca maraca. Colia campearús que iraquíes Vale que ocuya comasti, a Sturuki jurispana disest. Nayaka es a Marca Curpadport, ante Camisis Taskista, Arauca, Anacas Uti, Ugand, Utapriwa, Halanaka, Anacahama, Kim Saposi Casta Uti, Guahawali potencia nak Ukama Kawa Uka Krisin, Ma desyu Sanyani, Kunch Mayñani Ukarok po Nanakan Kapketo de Sirwawan Kala, Kamaraki tanki Kala, Uham Attonak Uthi, Ornunaka Uthi, Muntan, Autonakat Maistan, Utchuraki Stua, Kunawak Anakas Utchuk, Kamasasma Sarabe, Utchistu Naira Achizilana Kasah, Wacht Asibhereina, Akanak munap Ukanakarak Apayap que camisas, u wat el camana clurts, abta con virtual, u cana puqt ewa, con con uti, cast casta, u uti kulyaka, u anakasa, cuat u cana nana camisa ter, oses u costumre, uti habjeto u aski unes ave, nanaka u cana caro, un dasis u kamo aksarapta, vestimenta, uti habjeto, naira abuelo naksar, camisas u das abjreno, naira ubi hana a amparar a las ampolas ata ata na casa, aquí cono ni una primera vez por anipketa que te preparas por anipkau kuyaca, nana carmack nay tomar agradecido es muy camuca todo a la mata, igual que, facha nana car uti ha como decir guawan calas yo, maya tan que callas yo, Viritual Wacht apta, pachan pachani wa, acá me Viritual Wacht ma Yatir te trata que uca avasero sport aquí la quiero, tan, Tayawali, Taya thay bueno nacás uca thay Uka, atach, uca es calla nacás uchala quiero que uca ma de macha camaricana municip yo uso cámara alcalde arunt hasta el calde o cámara concejales o carusa tapacha comunarios que tienen que tener Jesús de machaca maricana y justi wali wakista tanía wakani chacana capaz u tchata pau que tu cana cano a machaca mara catóct taní wích tal wato hilata verhuman piraqui chajaros que tanyani Hoy quiero antes decir carácter autoridades de Peri na camps, no hay de capcha ni es ayan muñata la. Antes colega, nosotros habíamos tenido contacto en tal y no, no lo nacá, más después para el alma colega con hamte camcatop, festa carno cam, sata, con hamte nairí mara o chamara catop sepa o camarano porque ya, ya quiero nada este marca corpora no, ustedes documentos que se que el primer ministro de la o de la o la cuando se que el terminal provincial se de sistema se ¿cómo que el sistema de que se que el sistema de se se se el sistema Pita tapa tapa, marca marka marca, yerna. ¿Qué es eso? ¿Qué yo bueno. Fabiana condore cuya te Fabiana Condori ¿Qué te parece que tú te haces? Yo soy un poco de agua, y yo soy mang as mang ang gastanta, ¿cual es la cosa para este patan Valías que iba. Ucamata maraja el catorce de abril. Jesús de machaca marcana con jamateja. Cajilat con ya que no caja. Con una hora puri ni Aniwa caja a a pach provincia en camas yñaja. Aniwa hasta con auto pasa hasta romante. No Sanyaja nos llamó A ver eh, con el Hilata también conversaremos para que invite a esa gente que nos está viendo a todo a todo el pueblo que cada mañana junto a nosotros siempre está de cerca junto a las pantallas de Avia y a la televisión también tenga el gusto de visitar y recibir el año nuevo andino amazónico allá en Jesús de Machaca Gilata bienvenido cuál es su nombre yo es Pagarapune nayana su tejaja Franz Julio Condori que es el gobierno municipal toque en la ciudad escaraki anchiturasana hallert apsmawa kanal avía y ala eh, Ukampirosa haya huilc ha awayanya montúa tacpac marca marca chilnaka, quitenagate chan chiturasanu así nepchi, upanagachakaisa toqueiro puert, así nepman, tacpac chanse gobierno municipal toqueño, tihuak kunaimana eh, sitios turísticos, entonces principalmente chiturasanja huilc awayanya iwaxa iwak ani iwawanekala, e, entonces salchatoqueño wa katokascani, ninkani kanas tapheja camisateja, na iriri kuti, akamarka corpa toqueña, y akapcha kanagana eh, municipal toqueño kimsa to kimsa toqueño ruinas de Wankane y cruz Apachet. Entonces, principalmente, marca a nivel internacional, marca el a nivel internacional, marca el Un marca marca el el un show de salvaderas con el wali Ali alaít a Juan te sugiere tocar un día de asincha maracuyó. Tú marca que antes cuando Jesús de de Jesús de sapust ahorres que hoy era quiniana que hilaste tút a uno en apani voy a rakita en hilata o coro kunzhumax tút arakita mira vale que iba sútimas kunas hilata ah no es que hay meter yo con todo el barrio esa tato y que por chance no ya que a mal original yo supongo que hay gente como la como la que como el barrio como la que es manejado o cuando ni apasen un cueroja, nanakataki. ¿Cómo? ma, acá ubil que tataro que todo tapa. O qué más el canal había la cuatrina es por el canal que más de que y cuatro de puna puna como oh, cada una como original yo espona campe malco que suma con na <laughs> o o si na cuna 140 casos, kuna cuna tarca como kuna panichasip, kyu uwanakas, kuna kan tuktas, kemi juanta, kuna tuktas que revisa, kuya kah, como aku kah niu, pachanikit entonces, kah niu, pinakins to, kah pachanio, ay chpachao acá niu tuktas, kuya kudah, uy hasta este cam, ukturi, ukturi noim kamham.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 Ali haya ya hilatá, aglirt añan hilatarot, aglirt añani. Hilentión aca, acam tión, acam tía, mas tío. Alí Hayak tuca na co, alí acam ya ti sipki. Urasa pasulki de chmao, kitármas chactanu. Kaluwa kisiraki, wintawo na ca chanarmap chanyapataki. Acá tuca hilata, ca na yo soy una tupa en se abre el mercado corporativo auto autopeña que que está, tam tam tam tam o como como pues pues pues Valia. a Ah, de machaca marasca ta municipio taipina irpina campisa, aquí ni ocurrió aquí gua acá autoridades ir piden acá con el manito tocó en el campi hill para chaca que no de aquí chaca hilatas cana de aquí esto o de machaca marca hilit hilat culia cana kamawa, camawa chacha jupana acá es huilto a ir mukama de machaca markaru ro machac marca toc ili hilata just pagar atap chatao hilat culia acá por puerta, no, no, no. acá canal medio de comunicación punto coma para que la gente que la gente sepa que la gente y y o que consejo a la de o de que